Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Tercer enfoque, tres. Casos de reencarnación comprobada. A continuación se narran tan solo algunos casos de reencarnación que han sido comprobados por personas de diversas ideologías, religiones y creencias, y todas ellas concuerdan en la veracidad de supervivencia del individuo después del trance llamado muerte, así como de la vuelta a la carne, por seres que habían animado otras personalidades. Si bien es verdad que el olvido del pasado es completamente necesario para no perturbar psíquicamente el desenvolvimiento de la nueva personalidad, como fue ampliamente explicado en el tema palingenesia, del segundo enfoque. Casos hay en los cuales surgen del subconsciente recuerdos nítidos de una vida anterior, como los relatados a continuación. Reconocemos que el escepticismo, al igual que los convencionalismos, pesan mucho sobre las mentes humanas, impidiendo a una gran porción de la sociedad de nuestro mundo occidental el uso de una de las maravillosas facultades de la mente el raciocinio en el cual está implícita la capacidad de análisis de cada cual comenzaremos con el caso de Santi Devi interesante caso surgido en el hogar de una familia de la clase media en la ciudad de Delhi, India el 11 de diciembre de 1926 nació la niña Santi Devi y su desarrollo infantil fue normal hasta los cuatro años que su madre comenzó a notar que la niña parecía desconcertada, manteniéndose apartada de todos y parecía conversar con una persona imaginaria. Los padres no le dieron mayor importancia, hasta que la niña comenzó a decir a su madre cosas extrañas, entre las que sostenía que ella había vivido en Mutra, ciudad a unos 100 km de Delhi, que su nombre había sido Devi. Que estaba casada con Kedarnar Chauve y que había fallecido de parto en un hospital. A pesar de esto, dejaron pasar el tiempo, en la esperanza de que olvidaría esa aparente manía. Pasaba el tiempo y la niña seguía insistiendo con la madre sobre la verdad de lo que decía, y dando nombres de familiares del presunto marido y de los dos primeros hijos. Muy preocupada la madre por la salud mental de la niña, puso al padre de Santi al corriente de todo, por lo que decidieron llevarla a un médico quien la interrogó minuciosamente. Después de haberle contado Santi la extraña historia, el médico dijo a los padres que, si la niña era una enferma mental, resultaba ser un caso extremadamente insólito ya que no presentaba síndromes típicos de la enajenación, por lo que no se atrevía a diagnosticar, limitándose a recomendar al padre que la interrogara de vez en cuando y que anotara las respuestas, y que, si persistía, volviese a consultarle. Una tarde, mientras Santi y su madre preparaban la cena, alguien llamó a la puerta, y Santi corrió a abrir. Como tardara en volver, la madre preocupada fue a ver, encontrando a Santi con la mirada fija en el forastero, que estaba parado en las gradas. Entonces, la niña le dijo, «Madre, este es el primo de mi esposo. Vivía también en Mutra, no lejos de nuestra casa». El forastero dijo que, efectivamente vivía en Mutra y que había venido a tratar algunos negocios con el padre de Santi, pero no recordaba haberla visto antes, aunque dijo que, si tenía un primo cuya esposa llamada Lutji había muerto de parto diez años antes. Los angustiados padres de Santi le contaron la extraña historia de su hija y sus presuntos recuerdos, por lo que el visitante accedió a convencer a su primo para que viniera a Delia a ver si Santi le reconocía. El plan no fue comunicado a la niña. Sin embargo, cuando llegó Kedarnath, Santi se echó en ese o ese brazos y entre sollozos declaró que ese hombre era su esposo, que volvía a ella. Este dirigió a Santi un gran número de preguntas de naturaleza íntima, cuyas respuestas le convencieron plenamente de la identidad de Lutji. Como este asunto tomó gran revuelo, las autoridades de Delhi consideraron necesario investigar, y con la aprobación del padre y de Kedarnath se nombró una comisión investigadora formada por personas notables de la ciudad. Como primera medida, decidieron llevar a la niña a Mutra y dejándole la iniciativa a fin de no interferir en los resultados y con el objeto expreso de ver si ella identificaba las casas que ella decía haber vivido de soltera y casada. Ya en Mutra, atravesó varias calles hasta llegar a un callejón. Al llegar a la casa que Lutji viviera como casada, la identificó de inmediato y dijo: Aquí es donde viví. Y viendo a un anciano que estaba sentado a la puerta, exclamó, ese es mi suegro. Y luego hizo notar que el color blanco de que estaba pintada la casa, no era el que tenía antes. Reconoció a parientes de su vida como Ludhi, y a uno de estos, le brotaron lágrimas al ser llamado por su nombre que solo Luthi conocía. Describió la distribución interior de la casa y seguidamente hizo una revelación que asombró a todos los presentes, que tenía 150 rupias guardadas debajo de una tabla en una habitación, y como no las encontrase, interrogó a quedar, quien se justificó diciendo: sí, es cierto, encontré ese dinero al hacer algunas reformas en la casa, pero lo gasté. Más luego Santi preguntó a quedar, por qué se casó de nuevo. No habíamos acordado de que si uno de nosotros enviudase, nunca más se casaría de nuevo. La comisión investigadora hizo su informe por escrito y firmado, de lo que habían visto y comprobado. Admitieron que, de un modo y otro, la niña nacida en Delhi parecía rememorar una vida transcurrida en Mutra y rememorarla con sorprendente precisión. Hicieron constar, finalmente, que no habían podido hallar indicios de fraude ni tampoco explicación alguna de lo que habían visto. Posteriores comprobaciones han sido hechas de este caso, y sobre las cuales... La revista italiana al Europeo hizo un amplio reportaje en los números 640, 641 y 642 del mes de febrero de 1958, sobre este resonante caso de reencarnación comprobada. Y en relación al mismo, el doctor Lan Stevenson, declaró, en 1961 entrevisté a Santi Devi y su padre, y también a Kedarnath, el marido que tuvo en la vida anterior. Mi investigación indica que, por lo menos 24 observaciones fueron hechas sobre la vida anterior, plenamente confirmadas. Para mayores detalles, porque esta relación está muy resumida, veas el libro de este investigador 20 casos sugestivos de reencarnación, página 17, 306 a 307 de la edición en inglés y página 40 y, 40 y 405 de la edición en portugués. Ambas ediciones indicadas en los dos capítulos anteriores. La historia de Santi Devi, íntegramente documentada, consta en los archivos científicos y del gobierno de la India. En cuanto a la muchacha que actualmente vive Trancu y LAMNT como empleada pública en Nueva Delhi, dijo en 1958 a los médicos especialistas que la interrogaron, que había logrado acomodarse a su existencia actual y que su anterior nostalgia respecto a su otra existencia había dejado ya de perturbarla. Caso de dos gemelas... Síntesis de un reportaje de Monica Chadler, aparecido el 27 de junio de 1965, en la prestigiosa revista italiana Época, el reportaje está ilustrado con dos fotografías, una de Joanna y Jacqueline, antes de fallecer, y la otra de Gillian y Jennifer a la edad de 6 años, entre las cuales se nota un gran parecido, en la pequeña ciudad de Exxon Northumberland, Inglaterra, en el año 1957, vivía un matrimonio, John Pallock y su esposa Florence. Fruto de esta unión, tenía dos niñas, Joanna y Jacqueline, que eran la alegría de su vida. Un día domingo del mes de mayo de aquel año, Florence se encontraba en la cocina preparando la comida, mientras que John se hallaba ocupado en su pasatiempo favorito de los domingos, su jardín. Sus dos niñas estaban dando el paseo habitual de los domingos, en compañía de un niño de la vecindad, de pronto, Florence siente golpear en la puerta de su apartamento, sorprendida por la insistencia de los golpes, pues no esperaba a nadie en ese momento, se apresuró a atender la llamada, encontrándose de frente con un policía, que preguntaba por el dueño de la casa, ver al policía y pensar en sus dos hijas, fue todo uno, como es natural, sentía como que su corazón quería salirse de su pecho. Después de breves momentos de angustia, pues el policía no acertaba cómo empezar, este le comunica que dos niñas y un niño habían sido atropellados al atravesar una calle próxima a la casa. Un automóvil que transitaba a cierta velocidad atropelló a las tres criaturas, y fatalmente habían muerto. La vida, tan llena de amor y esperanza, quedaba vacía repentinamente. Se veían privados para siempre de sus dos hijitas, que eran toda su ilusión y encanto. En la noche de aquel desventurado día, exhaustos y agotados por tanta desgracia, John y Florence acabaron por adormecerse el uno junto al otro. Ya de madrugada, poco antes de amanecer el día, John se despertó a gritos, llamando angustiosamente a sus dos hijitas. Florence, despierta espantada y ve a su esposo con los ojos abiertos, el rostro congestionado de aflicción, pidiendo a Joanna y Jacqueline que volviesen. Florence lo encuentra natural debido a su estado de gran excitación y dolor, mas, su estado de ánimo cambia, cuando su marido le cuenta el sueño que acaba de tener. Se sintió transportado a regiones desconocidas le decía, y las dos hijitas vestidas de blanco se acercaron a él. Joana le tomaba de sus manos y le decía, padrecito, no llores por nosotras, Jaqueline y yo estamos muy felices en donde nos hallamos, no llores porque volveremos a vosotros dentro de un año y medio. Y dándose vuelta, se alejaron, desapareciendo en el infinito. De aquí su despertara a gritos, llamando a sus dos hijitas. Corrieron los meses y todo indicaba que el sueño de John había sido una alucinación. Además, según pronóstico del médico que había atendido el parto de la segunda hija, ya no tendría familia, pues había sido un parto muy difícil. Conformados, al fin, con la fatalidad que les abatiera, el matrimonio Payok decidió cambiar de domicilio y residencia, y se trasladaron a y, un pueblo próximo. Nueve meses después del trágico acontecimiento, Florence sorprendió a su esposo con la noticia de que estaba grávida. La gestación transcurrió normalmente y, pocos meses antes del parto, John tuvo un presentimiento, su mujer estaba grávida de dos criaturas, y eran gemelas. Exactamente un año y medio después de la fecha del fatal accidente, de mayo de 1957 en exam, Florence sintió los dolores del parto, y prontamente nacía una niña y momentos después otra niña. El doble parto había sido normal. Recibieron los nombres de, Gillian y Jennifer. Sería, acaso, este acontecimiento el cumplimiento de la promesa que el padre dijo haber recibido de Johanna y Jacqueline. A medida que crecían las dos niñas, sus padres, rebosantes de felicidad, Daban gracias al cielo por esta aventura, y así discurrieron los días. Cuando Gillian y Jennifer cumplieron cinco años, resolvieron llevarlas a visitar a una hermana de Florence, quien seguía viviendo en Exam, y cuando iban caminando por una de las calles, la madre oye a su hija Gillian, madrecita, en aquella esquina hay una pastelería. Florence no dio importancia a esta frase suelta, pero quedó preocupada cuando poco después, Jennifer le preguntó, Madrecita, nos dejas jugar en el jardín. No está muy lejos de aquí. Continúa. Si bien cerca de allí había un jardín público, no era posible divisarlo desde donde iban caminando. Por esta razón, L. a Madre preguntó a Jennifer, hija mía, ¿cómo sabes que hay un jardín por aquí? La niña le respondió que no sabía cómo, pero que sabía que lo había. Y volviéndose hacia Gillian, le preguntó, hija mía, ¿cómo sabes que en aquella esquina hay una pastelería? si nunca antes has estado aquí, Gillian, respondió, no sé, madrecita, pero tengo la certeza de que hay una pastelería, profundamente turbada, Florence dio por terminado el paseo y regresó seguidamente a casa, donde contó todo a su esposo, este, lejos de participar de la inquietud de su esposa, se puso contentísimo, y dijo, ya lo sabía, sabía que mis hijas volverían, la frecuencia de hechos análogos, hicieron en John el propósito de buscar en la ciencia el esclarecimiento de aquel misterio. Se fue a Londres y narró a un psicólogo su historia. El psicólogo escuchó atentamente y aconsejó al cliente dirigirse al profesor Lan Stevenson, psicólogo americano de fama mundial que se encontraba justamente en Londres en aquellos días. Pruebas efectivas, el profesor Stevenson se interesó por el caso y acompañó a John a su casa en Whiteley Bay. Allí. Obrando con la dulzura necesaria para conquistar la confianza de Gillian y Jennifer, el doctor Stevenson preguntó a las niñas cuánto juzgaba interesante. Finalmente optó por llevar a cabo una pesquisa que comprendería dos pruebas: la una, llevar a las niñas al apartamento donde la familia habitó en el anterior pueblo de Exam, y la otra, al lugar del trágico accidente, donde las anteriores niñas Joanna y Jacqueline habían perdido la vida. Todo esto se efectuó a modo de excursión como un simple paseo. Los dos, padre y profesor, acompañados de las niñas, salieron a caminar por las diversas calles de la villa, hasta que entraron en la que se hallaba la antigua morada. De repente, Gillian exclamó, «Nosotros ya moramos en esta calle, allí en aquella casa. Ah, yo quiero ver la cueva de Tigre». «¿Stevenson?» miró interrogantemente a John. Este explicó disimuladamente, que tigre había sido el nombre de un gatito que tenían y que había sido sepultado en el fondo del jardín de la casa. Informó también al dentista que nunca él ni su esposa habían hablado de tigre a las niñas. A los pocos pasos, el grupo se encontró frente a la casa, y Stevenson preguntó a Gillian: ¿Cómo es que tú conoces esta casa? Fue Hannifer la que, muy espontáneamente, respondió describiendo las partes interiores de la casa, las cuales fueron confirmadas por el padre. Siguieron andando. Este aplicó la misma técnica de pasear por otras calles, mientras las niñas iban muy alegres y despreocupadas delante de ellos. Quedaba la segunda prueba, aquella del punto donde ocurrió el accidente fatal. Durante el trayecto, Gillian y Jennifer hablaban de personas que nunca habían visto y de una anciana señora que solía pasear por allí sentada en un sillón de ruedas. Cuando se aproximaban al lugar del desastre, a unos 40 pasos, Gillian y Hannifer sufrieron un cambio total. De alegres que iban, se pararon, revelando sus caritas una profunda aflicción. ¿Qué sucede? ¿Por qué no caminan? Inquirió amablemente el psicólogo. Gillian respondió, no quiero pasar por ahí. El doctor Stevenson, siempre con calma, insistió, pero ¿por qué Gillian y las dos gemelas? Con la energía propia del pavor, se negaron a pasar por el lugar en que había acaecido el accidente. La pesquisa del eminente psicólogo estaba hecha. Las pruebas no podían ser más positivas. La opinión fue la siguiente, yo creo que, bajo hipnosis, se podría hacer volver a las gemelas al tiempo del accidente y los acontecimientos ocurridos antes de la muerte de las dos niñas anteriores. Pero, dado su corta edad, no me atrevo a efectuar esta experiencia por el momento. Una vez que hayan cumplido los 12 o más años, podremos tener una prueba notable de este extraordinario caso de reencarnación. Caso sorprendente reencarnación inmediata. En el curso de los acontecimientos trágicos que habían ensangrentado Líbano, en el año 1958, un joven llamado Jamil Souki fue muerto de un balazo, en una de las refriegas callejeras, en Beirut. En 1964, seis años más tarde, en el pueblo de Chouifat, cerca de Beirut, un niño declaraba con fuerza y convicción que él era Jamil Souki. El nombre de este niño era Mouncer Aidar, quien, lejos de compartir los juegos de los niños de su edad, repetía con frecuencia que él era Jamil Souki, dando detalles de la vida de este y sosteniendo que su padre era Alim Souki, propietario de una carnicería en Alei, haciendo una descripción completa de sus padres. La noticia se extendió por todo el contorno. Llegando hasta los padres de difunto Hamil Shouki. Ante esta actitud extraña, los padres de Jamil decidieron investigar. La madre de Jamil siente revivir en su corazón el amor a su hijo, por lo que decide verificar por sí misma tal noticia. He aquí el relato de la madre, yo llegué a Chouifat, a la casa de los Aidar. Nunca antes había visto el niño del cual me habían hablado. Mi corazón latía fuertemente. Me reconocería, me preguntaba a mí misma. No más entré en la casa. Mouncer se lanzó en mis brazos, exclamando: "Madre, madre, yo no lograba contener mis lágrimas". Era mi hijo Jamil que volvía a mí, con los rasgos de una adorable criatura. Dos hechos extraños que han dado la prueba palpable de que era realmente mi hijo Jamil, en el cuerpo de un niño llamado Mouncer Aidar. El niño Mouncer me indicó la existencia de un fusil de guerra que había pertenecido a Jamil y sabía en qué lugar exacto mi hijo había grabado su nombre en dicho fusil. Y, apenas llegamos a mi casa, en la ley, se fue directamente al lugar donde Jamil había dejado encerrado dicho fusil. La otra prueba, es esta. Durante los acontecimientos de 1958, en los cuales Jamil encontró la muerte, mi hijo había remitido en prenda, a un panadero de Soukelgarp. Un reloj que él tenía en gran estima. En garantía de pago por el pan suministrado para él y sus compañeros de lucha. Yo ignoraba el hecho. Acto seguido, el pequeño Mounzer me declaró, Y ahora voy a Soukelgar, porque allí he dejado mi reloj en prenda a un panadero que me había dado pan, quiero recuperarlo. Huelga describir de la gran sorpresa del panadero, frente a este niño que decía ser Jamil Souki, y que describía con exactitud cómo era el reloj, ahora... Jamil comparte su vida entre los pueblos de Ale y Chouifat, entre sus dos familias, la de la vida anterior y la de la nueva vida. Mouncer Aidar, relata su caso así, He sido muerto por una bala en el costado, mientras volvía a Chemlane, por la que fallecí muy pronto. En mí, siento más fuerte ser Jamil que el niño que soy. Nota, a este caso no se le dio mayor importancia, ya que en el Líbano, Siria y otros países del oriente cercano, una gran parte de la población está compuesta por drusos cuyo sistema religioso es secreto y muy complejo. Con una mezcla de islámico, judaísmo y cristianismo, los drusos admiten la reencarnación, fundándose en la sabia justicia de Dios. Sostienen que, siendo Dios infinitamente sabio y justo, no quiere juzgar a las almas, según la duración de una sola vida humana, ofreciendo a las almas múltiples oportunidades de progreso y purificación, antes de llamarlas definitivamente a su seno. Dos de los casos investigados por el doctor. Amendra Banerjee, muy resumidos. Moini, niña hindú de nueve años que vive con sus padres en Punjal, India. Un buen día, estando en la mesa durante la cena con su familia, comenzó a hablar de Nueva York. Al comienzo, sus padres consideraban que eran fantasías de su imaginación, pero... Como la niña seguía insistiendo con mucha frecuencia, los padres decidieron tomar notas de lo que decía. Insistía en que había vivido en Nueva York, con su tío, describiendo con los mayores detalles el lugar donde vivía, los alimentos que detestaba, los juguetes que recibía para Navidad, los vestidos con que iba a las fiestas, etc. Sostenía que había fallecido a los 18 años. Cuando describía estas escenas, lloraba amargamente. Más tarde, estas reminiscencias comienzan a perturbarle en sus estudios. Por este motivo, sus padres decidieron consultar con un psiquiatra, quien les recomendó al doctor Amendra Banerjee de la Universidad de Jaipur, India, quien hizo la declaración siguiente, después de analizar el caso. Decidí volar a Nueva York para investigar allí mismo. Con los datos recibidos, encontré la familia, algunas generaciones más vieja, exactamente en el lugar que expresó la niña, y confirme más de 94 detalles de su historia. Cuando volví a la India, llevé fotografías de las personas de la familia mezcladas con las de otras personas. Se las presenté a la muchacha para que me indicase cuáles eran los miembros de la familia que decía ser la suya. Todo era correcto y evidentemente tenía recuerdos sumamente precisos, y ello la afectaba enormemente. En el año 1965, vivía en Bhopal, India, una niña de 13 años de edad, que la mayor parte del tiempo es una chica normal, pero, de vez en cuando cambia y comienza a llorar, pronunciando nombres, relatando hechos del pasado, anécdotas, descripción de escenas desarrolladas, en Londres, ciudad en la que no ha estado, quien la escucha, sin saber de qué se trata, queda confundido, pues, en estas ocasiones, está convencida que fue una joven inglesa, médico en Londres, fallecida hace muchos años en un accidente de automóvil, cuando solo contaba 27 años de edad. Ridículo, absurdo, tal vez. Sin embargo, Visala es una de los cientos y miles de personas que alegan ser reencarnadas y que actualmente son objeto de investigación por hombres de ciencia. Este caso también ha sido investigado por el doctor H. G. Bisala insiste en que ella fue la doctora Maimini Balt, médico en un hospital de Londres, hija de un juez y víctima de un accidente de automóvil en una noche de tormenta. Ella dice recordar que amaba a un asistente de apellido Valker y que su madre tenía una amiga llamada sairilla y que la noche del accidente, su hermano estaba con ella en el automóvil. Además, dice que el día del accidente, su padre salía en viaje al África. El doctor Banerjee se desplazó a Londres para investigar las afirmaciones de Visala con los datos obtenidos de ella. Una vez allí, Indago, verificó y constató la existencia de las personas citadas y los hechos referidos. Casos curiosos Hay múltiples otros casos que no han sido verificados y por ende no comprobados por ningún dentista. Sin embargo, de ellos, entresacamos tres y los exponemos a continuación para que el lector juzgue por sí mismo y decida su aceptación o rechazo. 1. Algunas personas afirman haber vivido una existencia anterior en la Tierra. Algunos documentos y hechos auténticos parecen apoyar esa creencia, y dejan confusos aún a los más escépticos. Uno de esos casos, dignos de examen, es el de la niña Iris Farcier, con 15 años de edad, hija de un conocido ingeniero francés. Un día, encontrándose gravemente enferma de neumonía, se incorpora de súbito en su lecho de enferma y comienza a hablar, mas no es su propio idioma, sino en un correcto español comenzó dirigiéndose a su madre, a modo de presentación, diciéndole, Señora, yo soy doña Lucía Álvarez, viví en Madrid y tuve 14 hijos, pero, cuando tenía 40 años, caí enferma de gravedad, por lo que temí morir. Naturalmente, consideraron que todo esto era efecto de su estado de gravedad, por lo que no le dieron importancia, de momento. Pero, aconteció que la jovencita ya no continuó hablando francés, su idioma familiar, y sí, en correcto español. Ante esta extraña contingencia, la familia se vio compelida a aprender algo de español para entenderla, hasta su curación, pues los psicólogos y psiquiatras llamados a explicar el caso, no consiguieron explicar el fenómeno, aun cuando le pusieron un profesor de francés. Iris continuaba hablando español con naturalidad y cantando lindas canciones españolas, con el asombro de todos los relacionados con la familia. Además. Sin haber salido de Francia, Iris describía la ciudad de Madrid con una facilidad y riqueza de pormenores, que solo una madrileña sería capaz. Nota, en experiencias donde se utiliza la hipnosis, surgen casos en que el sujeto, habiendo llegado aparentemente a la descripción de una existencia anterior, comienza a hablar en un idioma diferente al suyo actual. El enorme pozo del subconsciente, tiene muchas sorpresas todavía para nosotros. Este caso es análogo al relatado en el capítulo anterior de la niña alemana, Elena Masquard, aunque difiere en que de aquel tenemos pruebas de su comprobación oficial, mientras que de este, no, 2. El caso del señor Coste, Flete y Seguro il, natural de Cardiff, Gales, Inglaterra. Estando todavía en el colegio, en su adolescencia, comienza a hacer, ante el asombro de sus profesores, descripciones de la flora y la fauna, y de la topografía de territorios brasileños y de otros países sudamericanos. Y sosteniendo que conocía algunos de los dialectos y costumbres de esos países, refería que, con cierta frecuencia, tenía un sueño un tanto insólito, en el que se veía asesinado violentamente, por una tribu salvaje de las selvas. Al terminar sus estudios, y lo obtuvo un empleo de camarero en uno de los trasatlánticos de la marina mercante inglesa, de los que hacía la travesía entre Inglaterra y los países de la América del Sur, y ya en su primer viaje, asombró a sus compañeros con descripciones de los puertos antes de llegar a ellos, con direcciones precisas que, al desembarcar eran comprobadas por sus mismos compañeros, a quienes les servía de Cicerone. En una de esas travesías, un danés tomó pasaje en el puerto de Santos, Brasil, y al encontrarse con él no pudo ocultar la expresión de una profunda sorpresa. Entonces, el danés le preguntó si tenía los nervios bien templados, pues tenía algo muy raro para mostrarle, convidándole a bajar a su camarote. Después de una breve charla sobre expediciones que el danés había efectuado por el río Amazonas, este saca de una de sus maletas un objeto raro, una cabeza humana reducida. Se trata de un trofeo le dijo, obtenido de los cazadores de cabezas del Alto Amazonas, quienes realizan esas reducciones mediante un proceso especial que solamente ellos conocen. El macabro trofeo, produjo en él un tremendo impacto emocional, palideciendo y temblando, sintiendo que un sudor frío corría por su rostro, en su fuero interno, en su mente, sentía como una voz que le decía, esa es tu cabeza, fantasía, tal vez, 3. Un caso interesante de aparente reencarnación, ha sido publicado por Jeremy George Beidert jefe de una empresa de Múnich, alemania en su libro nosotros renacemos el autor nació en mayo de 1898 perdió a su joven esposa antes de alcanzar la edad de 25 años y también a su pequeño hijo esto le hizo perder la fe en la divinidad y su justicia comenzando a meditar sobre su suerte una mañana de la primavera de 1924 tuvo una serie de visiones y reminiscencias de una vida anterior Vivida allá por el siglo XII, en la cual se veía a sí mismo siendo un tal Cuneberg, en un castillo cerca de Regen, Baviera, y a su adversario de nombre Falkenstein, y de su guerra contra el arzobispo. Estas visiones y recuerdos se repitieron en diversas ocasiones, por lo que se determinó a investigar acerca del lugar y de los personajes de estas manifestaciones del subconsciente. Las búsquedas le permitieron verificar la existencia de ruinas del castillo Weisenstein cerca de Regen. Pequeña ciudad situada sobre la orilla de un río, que correspondía a sus recordaciones, así como los nombres de un tal Kunneberg, caballero salteador de vida turbulenta, allá por el año 1150 y de un tal Falkenstein. Recordaba también varios detalles de esa subida, de la situación económica y política del lugar, que un tal Falkenstein, extranjero en el país, era vasallo del arzobispo, adueñándose de poderes no justificados el pasaje de una calle comercial importante, no lejos del castillo, un pasaje subterráneo secreto del castillo, una torre cuadrada del otro lado del valle, formando parte actualmente de la iglesia de Regen, así como de su muerte a consecuencia de un combate. Tuvo, igualmente, reminiscencia de otra vida en Francia, pero esa no la relata en su libro, porque no ha podido realizar todavía las investigaciones que lo comprueben. Nota desde el punto de vista subjetivo, es importante que M. George B. Ederd pudiera, por esas visiones, comprender su destino actual, como siendo la consecuencia de sus acciones en otras vidas. Es de notar, que haya sido en la edad adulta cuando estos recuerdos y visiones hayan presentado Sele, haciendo suponer que sus meditaciones hayan sido el imán, la sintonía, de atracción, extractado de Jours Fraternal y Londres, enero de 1964. Citaremos un artículo aparecido en el número 2 de la revista URSS, editada por la Embajada de la Unión Soviética, en Brasil, con el título Una luz en las tinieblas. Aun cuando por su ideología materialista no es presentado como reencarnación, pedimos al lector comparar este caso con los casos expuestos al tratar sobre reminiscencias y niños prodigio, en el tema olvido del pasado. Reza así, mucho se escribe sobre los niños prodigio. Vamos a hablar aquí de un niño prodigio. Se trata de un niño armenio cuyo talento provoca sorpresa y admiración. Un niño llamado Zorab, perdió la vista cuando tenía un año. Al llegar a los tres años, recibió de regalo un juguete bastante primitivo que reproducía con cierta aproximación siete sonidos. Sin que nadie lo esperase, empezó a tocar en el instrumento melodías bastante sonoras, provocando general admiración. Después le dieron una armónica, y Zorab ejecutó. Desde melodías armenias hasta minuetes de Mozart, al año siguiente, empezó a tocar piano. Mediante el sistema braille, fue estudiando una partitura tras otra y al poco tiempo interpretaba composiciones tan complejas como la tercera rapsodia de Litz. Y los conciertos para piano y orquesta de Haydn y Mendelssohn, el paso siguiente de Zorab fue la composición de obras de casi todos los géneros. Hace poco, el joven compositor estuvo en Odessa, Rusia, donde fue sometido a una compleja operación quirúrgica. Los especialistas creen que podrá recuperar la vista. Zograv estudia actualmente en el Conservatorio de Erevan, y cerramos este capítulo con un caso importante de locura aparente, extrasomática, como consecuencia de un fenómeno paranormal, conocido como obsesión. Citamos este caso, por la enseñanza que él mismo encierra, al presentarnos una demostración de la acción de la ley de consecuencias sobre el destino humano. En las páginas 247 y siguientes del tomo segundo de la obra Nuevos Rumos a Medicina, Nuevos Rumbos para la Medicina, del doctor Ignacio Ferreira, director del Sanatorio Espírita para Alienados, en Liberada, Minas Gerais, Brasil, aparece el siguiente relato. Aquí resumido, bajo el título de Amor de Madre. En la noche del 6 de 1 de enero 1940, llegó al sanatorio un hombre trayendo a su esposa, en momentos en que se iba a iniciar una sesión curativa. Dado el estado de la enferma, fue necesario la asistencia de varios enfermeros, quienes la condujeron, no sin dificultad, ya que forcejeaba fuertemente profiriendo frases incoherentes. Sentada junto a otros enfermos, en la línea de los mediums, sensitivos, se dio comienzo al trabajo experimental de la sesión. En el curso de la misma, se recibió el aviso de que esta enferma era un caso de obsesión, por lo que debía ser internada. La paciente, una mujer joven, se mostraba muy abatida e insensible a todo cuanto ocurría a su derredor. Al tomar los datos para la ficha de la paciente, el esposo manifestó que llevaban dos años de casados, durante los cuales ella había tenido varias molestias, pero que, desde hacía 27 días se había enfermado presentando estos síntomas. Estando con gravidez avanzada, a los cinco días de enfermarse, dio a luz un niño, al que parecía odiar, pese a que en momentos de calma le amamantara en los primeros días. Pero, últimamente empeoró y dejó de alimentar al niño, con el consiguiente riesgo, durante los dos primeros días, se mantuvo a la enferma en observación, y al tercer día se procedió a buscar la causa de la obsesión. Con ayuda de uno de los mediums en quien se manifestó, en trance o hipnosis, una entidad espiritual obsesora, que dijo haber sido protector material y amante de la enferma, en la vida anterior de ella, y que ella lo había despojado de sus bienes, engañándolo y envenenándolo para eliminarle, aplacada la furia manifestada por este ser, adoctrinado convenientemente, prometió dejar de influenciarla, con lo que la enferma tuvo una inmediata mejoría, pero, se resistía a volver junto al niño para amamantarlo, en una nueva sesión de trabajo curativo, días después, se presentó, a través del medium en trance, otro obsesor furioso, era el alma de una mujer, cuyo marido fuera arrastrado por la enferma, en su vida anterior, despojándolo de su fortuna con engaños amorosos, para luego hacerlo matar por uno de sus amantes, por lo que ella, al perder el marido y los bienes, tuvo que trabajar muy rudamente y sufrir mucho para criar a sus dos hijos, mientras la otra intrusa disfrutaba de la fortuna, mala vida, de su marido asesinado, no había forma de convencerla, de que perdonase, manteniendo su odio y su enfurecimiento, ofuscada en sus deseos de venganza, ya cuando el doctor Ferreira comenzaba a perder la esperanza de éxito, un ser amigo, manifestándose a través de otro de los mediums del grupo, dirigiéndose a la obsesora, le hizo notar que el niño abandonado por su acción sobre la enferma, había sido uno de sus hijos en la vida anterior encarnado ahora en el seno de la mujer odiada, a los dos días, volvió a presentarse la obsesora, y pidiendo a Dios perdón, a la vez que clamaba por la sanación de la enferma, para que el niño dejara de llorar y sufrir, por el alimento y por la madre, pocos días después, la enferma retornaba a su hogar completamente curada, el doctor Ferreira hace notar cómo la justicia divina en su inmenso amor, se vale de medios para superar el odio entre los seres humanos, interponiendo, en este caso, entre dos criaturas enemigas, a un niño, hijo de ambas, símbolo de amor de madre, sentimiento que anida en el psiquismo trascendente, donde siempre es protegido por el calor del afecto y del amor espiritual, que es el verdadero amor, puro, santo, grandioso y sublime, el doctor Ferreira no trata de presentar pruebas para convencer sobre la realidad de la reencarnación, ya que su labor es de auxilio al doliente, de aliviar el sufrimiento. En su obra Nuevos Rumbos para la Medicina, una antología de sus experiencias profesionales, trata tan solo de dar a conocer la eficacia de su técnica sobre toda ortodoxia académica, para aquellos casos que no respondan a la psicoterapia clásica.